presentando a Andrés. Andrés, como ya veré descalvo cuando diga la conferencia, es una persona muy sabia que sabe mucho, un periodista muy eh, informado del tema. Él trabajó durante 20 años, como director de suplemento del viajero del país. Entonces, durante todo este tiempo, él mostró a cara bonita que, como muchas veces, bueno, como él nos explicaba, pues eh, muchas veces es realmente difícil eh, buscar esa imagen bonita porque siempre hay cosas feas al lado. Entonces, este libro un poco desquite de toda esa experiencia del tivo, parece muy importante también tratar um, porque no queda tan bueno. ¿no? Eh, yo conocido no hay tres años, él pasó ocurriendo a finales de agosto, en sí. una visita, eh, pasó un día con nosotros. Eh, bueno, a nuestra sorpresa fue que nos incluimos en el libro, en aquel momento no, el libro no tenía título, era solo esta idea de, de, de, de, de, de reflejar todo eso que él mira luego de su experiencia, ¿no? como periodista. Como eh, eh, en Reino pasó un detalle así curioso, eh? no sé si te acuerdas eh, Andrés, que bueno nos invitara intentamos comer no había sitio en los restaurantes entonces porque era nuestro eh, entonces invitamos a comer y e comemos en los jardines, y al final de la comida pasó que bueno, tuvimos como una invasión ¿no? de moscas, tuvimos que recoger todo casi no nos dio tiempo ni de terminar ¿no? esas son un tipo de cosas feas que eh, que él lo retrata porque Ringo sí es guapo pero también tiene cosas feas ¿no? entonces bueno eh, afortunadamente o saliendo sea, tipo una, una pequeña mejora ya no hay esas invasivos de final de, de bravo pero bueno eh, son, eh, son esos detalles que hay, eh, bueno del también porque cuando cuando vas por cualquier sitio de Europa no esas, esas esas imágenes tan, tan brutales que tenemos aquí ¿no? bueno. Eh, bueno, de Luis que, de Luis nos conocemos hay muchos años conocemos en Inglaterra eh, eh, bueno, él estaba terminando la carrera de arquitecto él vende Sintonizamos desde el primer momento porque, bueno, su abuelo ya eh, fue el autor de. Escribió un libro muy importante, lo que da un retrato de Galicia fantástico, que es eh, la arquitectura popular eh, galera, el retrato de Galicia. Entonces, ahí, eh, incluso también él, su abuelo, pasó por Rino, fotografió Rino a finales de los años 60, está revisado en ese libro he comenzado a desde el primer momento por ese por ese amor por la arquitectura vernácula. E después bueno después de él, un gran viaje a terminó la arquitectura en a Inglaterra bueno, estuvo en Berlín con un estudio donde trabajó a Jeanne con de dos pillos. Después viajó a Australia fue profesor en Australia ahora volvió a Berlín ahora bueno, entre medias fue director de la Escuela de Arquitectura de Camilo José Gela en José, en una no sé, en, ah, ¿no? en, ¿En Madrid? En Madrid. Un punto fuera de eh, Bueno, ahora vuelve a residir en, en Madrid. Bueno, el conoció a Andrés en Madrid, también son amigos desde hace muchos años. Este es un prólogo magnífico, lo libro de Andrés, un libro que nos va a orar. La eh, bueno, doy paso antes. Sí, claro. sí, eso, a, bueno, a, a Luis, porque, bueno, claro. Por a sí, sí no, la verdad es que, oyéndote contar un poco cómo surge, es un poco sorprendente porque es eh, una cosa muy y pero realmente son trabajos que aparecieron en la distancia, pues, aprendiendo la interés de Andrés como yo y luego cómo nos encontramos que yo ya os haya presentado casi, no tiene por qué estaréis como casi condenados a conoceros, porque yo creo que lo que es fascinante y pasó cuando les cuando visitó Rindos, que se demostraba que había una solución a los problemas que él había detectado en tantos sitios, y que son pocas, pero las hay, creo que la labor, la labor de Carlos Caneiros es ejemplar, y, y a un nivel además que yo creo que es muy importante, porque claro, si hablamos de consejos o de, pues de municipalidades que tienen capacidad y medios y, y, y, bueno, y, y gente que puede tener esa fuerza para desde un, desde unos movimientos originales o, o, o incluso académicos, pues puedes llegar a entender que sucedan cosas como la ciudad de Barcelona o como el Santiago de, de, de San Estel pero claro que en un lugar así un poco recóndito algo como esa trabajo que tú has hecho, yo creo que antes, Andrés y yo cuando se lo recomendé pues no estaba casi seguro que, que podía tener esa, esa imagen de que, de que se puede hacer algo y que no es realmente... No estamos abocados a que todo que sea más feo cada vez. Y yo, bueno, en el prólogo lo que, lo que me he dedicado un poco aparte de de apuntar un poco las, las líneas que me parece que el texto de, de Andrés son muy importantes. Que son, pues hay una parte, digamos más, la ética de la profesión de arquitecto, y como eh, nos hemos olvidado los arquitectos de, de, de, de atender algo tan importante como es la salud de, de, del medio ambiente. Y hago, traigo un poco a esa figura de Salvatore Settis, un italiano, un, un sabio italiano, que habiendo escrito muchas cosas, pues eh, ha tratado este tema y lo ha, lo ha puesto de manifiesto como, como si fuera, puramente hipocrático que hacen los médicos ¿no? por, por la salud de, de, de, de, de, los, de las personas él aboga por los arquitectos que deberíamos tener esta, esto en mente, ¿no? O sea, que, que no hacer proyectos que dañen, y claro, ¿qué arquitecto puede hoy levantar la mano y decir, no, yo soy de estos que no he dañado el medio ambiente, pues muy pocos, ¿no? Y esto es lo que es realmente Está por, el, por un lado, está ese lado, que a mí me parece que el libro lo aborda muy bien. Y luego hay un tema ecologi de, de pues, ecologismo, o de la ecología, que es mmm, algo que, que a mí me impactó mucho cuando lo leí es una frase muy sencilla, que es que es el, esta es la única época de la historia de la humanidad en la que todas las personas conocemos un paisaje, que está deteriorando. O sea, esto es una cosa que pues, claro, no estamos hablando simplemente de guerras o de, o de catástrofes naturales, que, que bueno, digamos que pueden tener alguna explicación aunque las que vivimos en este tiempo realmente podrían también haberse variado, ¿no? pero esta idea de que todos tenemos un recuerdo de un paisaje que fue más bonito cuando éramos niños ¿no? habla mucho de la destrucción. Entonces a mí me parecía que equiparar la fealdad con la destrucción y mala violencia, era algo muy importante para que no se pensara a la gente que, que este libro va de esto me gusta, esto no me gusta, esto es guapo, esto es feo, ¿no? sino que ahí está muy bien mmm, explicado, el texto es magnífico en ese sentido, ¿no? es como acompañar a Andrés por un viaje en el que él da muchos datos y muchas explicaciones y yo creo que que es una manera de, de explicar por qué las cosas son feas. Y esto, es, a lo mejor, es, yo como, como docente he pensado que a lo mejor es la mejor manera de explicar eh, la arquitectura, porque estamos intentando explicar cómo hacer arquitectura bella y no hemos conseguido hacerlo. Pues a lo mejor deberíamos advertir de cuáles son las componentes que el resultado que dan es algo feo. Y yo creo que el libro de, de Andrés es de obligada lectura para cualquier persona que quiera dedicarse a ello, pero sobre todo para alcaldes. Yo creo que es donde debería tener mucho eco la posibilidad que tienen de no caer en esta especie de un poco así como sin, sin o de, de, de una falta de cuidado, ¿no? es una especie de falta de cuidado que al final lleva a algo muy... Bien. Muy triste, ¿no? Que es perder cosas que, que las recordamos como bonitas y valiosas y, y útiles. Y de esas cosas desaparecen y aparecen otras cosas que dicen ¿por qué? Porque... Así que yo creo que, bueno, es un poco, digamos, lo que ha ser mi visión del trabajo de Andrés y, y un poco de haberles puesto en contacto. Muy bien, muchas gracias, Luis. a todos por estar aquí, eh, por acogernos en esta presentación aquí en Ribadeo. Eh, muchísimas gracias a Carlota, a Luis. Para mí es un honor que ellos estén aquí porque son dos personas eh, muy importantes eh, a la hora de concebir el libro que escrito. En el caso de Luis, porque él es un gran interesado en el tema. Su abuelo, Luis Martínez Ceducci, hizo nada menos que cinco volúmenes de una obra que se llama Itinerarios de la arquitectura popular española es una obra monumental que debe ser reivindicada a toda costa porque eh, su abuelo que había sido el, el, el hombre clave de la modernidad en la República Española, que fue el autor del edificio Capitol de la Gran Vía de Madrid, un edificio asombroso por su precisión por su empleo de la técnica por su belleza en los años 30 madrileños y este hombre que había sido este ítome de la modernidad en esa época al final de su trayectoria eh, recorre España con sus eh, hijos y con sus colaboradores y hace estos cinco volúmenes sobre la arquitectura popular española, reivindicando la tradición vernácula, la belleza la escala, los materiales el clima, reivindicando un montón de cosas y, y la verdad es que Luis, lógicamente, como arquitecto y como pensador, pues ha, le ha interesado mucho eh, en su trayectoria pues, la, el legado de su abuelo. Y Cuando yo le hablé del libro que pensaba escribir, él inmediatamente conectó, inmediatamente me contó muchas cosas, me dejó bibliografía, me ayudó eh, con una generosidad que, que yo le estoy agradecidísimo. Y, y en toda esa panoplia de... De, de, de saberes que me, que me brindó, pues está haber conocido a Carlota, eh, porque enseguida él me habló del proyecto de Carlota en Rindo, ya que la familia de Luis tiene una casa muy cerca de aquí y, y es un conocedor también de esta costa gallega Entonces, cuando yo fui a ver el proyecto de Rindo, ya Luis me había comentado lo magnífico que era, y, y yo me quedé también asombrado eh, por la calidad eh, la, el, la amplitud del, ma, del marco que tiene un proyecto aparentemente tan pequeño como el de Carlota en Ringo, o sea es un proyecto asombroso porque ella consigue muchísimas cosas con él consigue poner en valor una ribera que, que iba a ser destruida iban a hacer un paseo marítimo en las casas que ella ha recuperado ella eh, con un trozo de madera a la que hizo la prueba del carbono 14, demostró que las casas eran del siglo XIII y esas casas no pudieron ser demolidas y allí, a partir de ahí emprendió una, una tarea de restauración verdaderamente eh, exquisita, eh, también basada en todos los conocimientos que ella había adquirido en su estancia en la Universidad Politécnica de Oswald, en Inglaterra, y aplicando el concepto de área de conservación, que es un concepto muy interesante cuando nos enfrentamos al feísmo, que es hacer una labor de acucultura, es una labor de, de detectar el problema y empezar a actuar. Y, y ella lo fue haciendo eh, con la complicidad de los artesanos, que la rodeaban en, en el entorno, o sea, aquí aplicando también eso que se habla tanto de la, de la proximidad, o sea, de, de buscar todo en un área muy reducida, también para que la gente tenga trabajo y para que la gente pueda transmitir eh, las cualidades de los oficios, en fin, toda una serie de cosas que ella fue aplicando muy rigurosamente y con unos resultados eh, estéticamente eh, muy bellos. O sea, y luego con una, con una labor también muy eficaz a la hora de que tenga un, un rendimiento, ¿no? en este caso como, como casas para el turismo. Eh, Carlota además logra en ese proyecto algo también muy interesante, y es que los vecinos de la zona, al ver lo que está haciendo ella, se interesen por el proceso. Y, y vean que, es, que al estar quedando todo tan bien, pues van mejorando también el, el, el área, con lo cual se crea como un foco en rindo eh, que es realmente eh, eh, maravilloso. ¿no? Entonces, por todas estas razones, eh, me parece que, que la figura de Carlota eh, es muy interesante. Y yo lo reflejo en el libro, porque además ella es la autora de un tratado que se llama La Casa Grande, del siglo XIX, donde también va haciendo acupuntura por la zona de Pastoriza eh, y, y va descubriendo las casas grandes que allí ha habido y haciendo una propuesta de cómo se deberían recuperar. Entonces, eh, todo esto, eh, finalmente, creo que también nos explica una cosa muy interesante, que es cómo la mirada de la mujer arquitecta es fundamental en todos estos procesos la mujer en el mundo de la arquitectura ha estado muy muy infravalorada nunca se le ha dado poder eh, realmente las mujeres arquitectas hasta, hace, hasta fecha muy reciente apenas eh, destacaban en, en un mundo profesional muy masculinizado y, y, y todo esto que yo estoy diciendo de Carlota eh, me parece que, que también es muy interesante a la hora de ver que la la mirada femenina, que es una mirada muy detallista y al mismo tiempo holística y que es una mirada que, que, que tiene mucho que ver con los procesos, con el detalle, con la colaboración, con la participación de los artesanos. Yo creo que es una mirada que, que viene muy bien para todo esto que estamos hablando de cómo se puede recuperar el territorio y cómo se puede sanar el territorio. Hay una arquitecta barcelonesa que está muy en la línea de Carlota, que se llama Itxia González Virós, que ella decía que en la facultad, en la escuela, la llamaban latiritas porque se, dedica, se dedicaba como a poner tiritas, o sea, no, no iba por las grandes obras ni quería ser una gran arquitecta de obra nueva, sino que quería todo el rato eh, recuperar, rehabilitar, actuar sobre lo ya construido y, y ser la tiritas, o sea, sanar el territorio. Entonces, esa, hay, yo cito más mujeres arquitectas en el libro que están en esta línea, y que me parece muy interesante frente a esa otra mirada masculinizada que siempre ha sido tan preponderante en el campo de la arquitectura. Eh, ¿Estás de acuerdo, Totalmente. Luis? No sé si tienes algo que añadir. Pues no, la verdad es que me parece que haya casi añadir que, que me lo has descubierto. Es decir, que efectivamente es con evidencia además, que no es como.. Muchas veces hoy en día puedes oír juicios que son muy, muy formados por esta cosa, que es totalmente normal, que es que, que efectivamente hemos vivido en un mundo tan masculinizado que a veces no nos hemos dado cuenta. Y esto es un caso que a mí me parece siendo, por ejemplo, profesor de la Escuela de Arquitectura y, y bueno, incluso eh, dirigiendo una Escuela de Arquitectura, eh, el hecho de que hubiera el mismo número de mujeres y de hombres parecía, parecía ya como que era una victoria, algo que se ha conseguido, y realmente. No en el momento que había un ciclo de conferencias, eran hombres en el momento que había una serie de cosas que... Y efectivamente, este libro lo que pone de manifiesto es, es que quizás las mujeres tienen una capacidad para este asunto en particular mucho más... Eh, y a mí me parece que en eso tú lo has destacado muy bien, quizás también incluso en este tipo de eventos, que me gusta mucho oírlo en la radio, cuando te he ido a veces hablarlo, es muy sorprendente y emocionante, ¿no? O sea, que alguien haga un, un alegato como Andrés... Así, y con todo eso no, con, con, con, la, con la dosis de verdad y de evidencia que tiene el asunto, ¿no? que es que no, no, no conocemos esas arquitectas y es que no, no es que no las haya habido, es que han sido borradas o apartadas. Hay casos flagrantes en la historia de la cultura moderna, como la socia de Gisbert de Rohe, una arquitecta sensacional que, que ha aparecido ahora como alguien a, a autora a casi al mismo nivel de muchas obras importantísimas de arquitectura. Pues esto que, se, ¿no? que, que empiece a suceder. Y que... bueno. La verdad es que yo creo que tenemos aquí en Rindo una joyita de la arquitectura y, y todo gracias a Carlota. O sea que, bueno, lo celebramos. Y yo ahora voy a hacer un, Vamos a intentar como hacer un viaje que voy a intentar que sea lo más rápido posible porque son muchas imágenes las que quiero presentar y, y para que no nos entretengamos demasiado. Eh, Voy a intentar explicar qué, qué es el libro España Fea y por qué eh, se titula así, de esta manera tan rotunda, el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia. Estos son tres términos del derecho romano. La recordatio, que es un poco la memoria que los romanos la asociaban a los monumentos, al espacio público, entonces es la memoria de la colectividad. La utilitas pública, que es el bien común lo que el, el pensador británico e historiador Tony Job llamaría el perfeccionamiento de lo público y el decor urbis, que es el decor urbano. Estos tres conceptos son fundamentales a la hora de aplicarlos a la configuración del territorio. Aquí tenemos a Thomas Jefferson, fue presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Es el momento de, en el que empieza la expansión de Estados Unidos y él se da cuenta, porque había estado en Francia y conocía el modelo francés, de que la tutela del Estado sobre la, la expansión del territorio era fundamental. Y en un momento determinado eh, ya se planteó enmendar la Constitución para que el poder sobre el planeamiento del territorio dependiera de Washington del Estado central, del gobierno central, porque en Estados Unidos, como aquí con las comunidades autónomas ocurre, dependía de los Estados. Aquí el urbanismo en España también depende de las comunidades autónomas desde la Constitución de 1978. Nunca logró enmendar la Constitución, no se atrevió. Eh, ni sus sucesores se atrevieron a enmendar la Constitución. ¿Por qué? Porque tanto Jefferson como sus dos sucesores eran propietarios de esclavos. Eran eh, presidentes del sur, procedían de Virginia. Y el hecho de inventar la constitución suponía tener que enfrentarse a la cuestión de la esclavitud. Y prefirieron no tocar el status quo y no eh, meterse en ese, en ese lío de modificar la constitución. Esto es Monticelli. Él era arquitecto, Jefferson, esta es una, una casa muy querida dentro de la historia de Estados Unidos porque es el presidente tan importante se dedicó durante décadas a construirla y la paradoja es que esta casa paladiana tan elegante era el centro de la plantación de esclavos de Jefferson. Él llegó a tener como 600 esclavos en propiedad a lo largo de su vida. En historia hay una, hay una manera eh, de decir qué hubiera pasado en la historia si, si no hubiera pasado lo que realmente pasó. Esto sería el contrafactual. ¿no? Es preguntarnos qué hubiera pasado si Jefferson hubiera modificado la constitución de Estados Unidos. Posiblemente el mundo sería diferente. ¿Por qué? Porque el mundo se americanizó. Aquí hay un, esto es un panfleto que hizo un británico llamado WT Stead, que se llama la americanización del mundo. Es un poco como el modelo americano, el modelo en este caso desregulado, capitalista de la empresa privada, donde el emprendimiento privado eh, prevalece sobre el interés público, eh, siguió así en el régimen de Estados Unidos y se expandió, hasta el, hasta el capitalismo que hoy todos conocemos. El contrafactual aquí sería, ¿qué hubiera ocurrido si Jefferson hubiera logrado esa enmienda constitucional y Washington hubiera tutelado el proceso de la configuración del espacio público en América? Pues lógicamente el mundo se hubiera beneficiado de ese, de ese hecho, cosa que no sucedió nos vamos a Italia. Esto es Orte. Una... Esto es un cerro tan bonito que a lo largo de la historia se han ido construyendo todas esas edificaciones que se adaptan al cerro. Y en un momento determinado, Pier Paolo Pasolini, el cineasta italiano, está buscando escenarios naturales para sus películas y enfoca este cerro. Y en un momento determinado, reencuadra, abre el foco de la cámara y aparece allí en la esquina, si ¿sí veis, este edificio. Estamos en 1971. Esto podría ser eh, el feísmo. Eh, es ese momento en el que el capitalismo eh, puede con todo. O sea, ¿no? No hay tutela pública, no hay manera de controlar esa expansión de la construcción masiva. Pasolini se da cuenta, Pasolini era un poeta, era un visionario, y lo denuncia. Y dice que ese capitalismo eh, es lo que va a marcar eh, el siglo de los tiempos. Damos un salto a España, esto es un titular del ya, y nos enfrentamos al franquismo en el momento de la autarquía, era un régimen Asfixiante eh, con una ideología verdaderamente delirante ¿no? Dice, la ciencia levantará un templo al Espíritu Santo la ciencia española, equipara la ciencia al Espíritu Santo en lo que fue sede del funesto racionalismo España exaltará la fuente de la verdadera sabiduría esto es una iglesia que se construyó sobre lo que era el antiguo salón de actos de la institución libre de enseñanza es un momento en el que el régimen está asfixiado al borde de la quiebra y necesita eh, dinero eh, a toda marcha. Y en ese momento comienza el proceso de la americanización de España. ¿Por qué? Es pues, 1953, en Stalin comienza la Segunda Guerra Fría y España se beneficia de los coletazos del Plan Marshall. A cambio de que de establecer en España las bases americanas. Entonces, en ese momento, el régimen franquista revive y comienza a expandirse. Es un proceso que se, se narra muy bien en este libro de Antonio Niño. Y, y, y Franco, eh, que, cuyo régimen estaba la, al borde de la quiebra, eh, vuelve a, a, a la vida, digamos. Se, se empiezan a fomentar las misiones de empresarios españoles que van a Estados Unidos y que estudian allí en cursos eh, lo que es la, la empresa privada, todo, todas esas eh, reglamentaciones que, es preciso recordarlo, se basan en esa visión capitalista desregulada de los estados eh, que procesan con los empresarios el fomento de, de, del espacio público pero sin tener en cuenta la tutela del Estado digamos, ¿no? entonces esta americanización de España pues, eh, ha llegado a, a lo que hemos visto hoy a lo que vemos ahora en, en toda España ¿no? la desregulación eh, lo privado sobre lo público la falta de sentido en el decoro urbano eh, lo que hablábamos de que el perfeccionamiento de lo público no se ha llevado al territorio porque en el territorio lo que manda es eh, pues las empresas privadas, las grandes compañías, eh, las componendas con las comunidades autónomas, con los alcaldes. No existe una tutela del Estado como sí existe en Francia. A lo que voy es que España, en vez de mirar al modelo francés, miró al modelo americano. ¿El modelo francés por qué es diferente? Porque tiene un cuerpo de urbanistas y arquitectos del Estado, por ejemplo, que son más de 450 que tienen mucho poder, son altos funcionarios del Estado, incorruptibles, independientes y poderosos, que tutelan desde el Estado cómo se debe configurar el espacio público. Tienen también un conservatorio del litoral, fundado por Giscard d'Estaing en 1975, que se dedica a comprar terrenos de la costa y a recuperarlos para la ciudadanía. Entonces, este conservatorio del litoral también es una solución muy interesante ante el hecho de que la costa está destrozada incluso en Francia. O sea, también Francia en este proceso, en el Big Bang de la construcción, tampoco ha sabido controlar todo. Pero es verdad que intentó poner los medios para hacerlo, con el cuerpo de arquitectos urbanistas del Estado, por ejemplo, o con esta creación del Conservatorio del Litoral. Eh, ahora mismo en España, Cataluña está trabajando para crear un conservatorio del litoral. Una vez más, los catalanes son pioneros en muchas cosas. Eh, ellos han hecho una ley en el Parlamento eh, del Litoral y esa ley contempla a, a corto plazo la creación de un Conservatorio del Litoral. O sea, en los próximos meses estará. Y es un Conservatorio del Litoral que eh, trata de seguir el modelo francés. ¿Cuál es el problema? Que, a ver cómo se dota económicamente esa institución, porque dependiendo del dinero que tengan podrán actuar más o menos en la costa para comprar los terrenos y quitárselos de las garras de los promotores. Eh, es muy bonito el, el, el, la portada de Jacobo Pérez Enciso, un botijo con el sujetador de la bandera americana. Yo creo que eso lo explica todo, ese modelo que España... Eh, copió de América en vez de seguir el modelo francés. El seguir ese modelo desregulado nos lleva a situaciones eh, de un territorio zombie. Aquí vemos eh, cualquiera que vaya por la costa en, en su barca de pedales alquilada se encontrará muchas veces estas estas situaciones, no estas laderas llenas de de casas que no se sabe muy bien por qué han llegado aquí, no ha habido pensamiento, no ha habido planificación. Es un territorio post-cataclísmico. Esto es una, una expresión de Renkurjas aplicada a Atlanta. Es el modelo americano, una vez más, importado a la costa española. En la, en la costa española, donde se puso en marcha, en el pleno franquismo, la industria aceleradora del turismo, con resultados bastante desastrosos, como podemos ver aquí en Mogán, es un momento, es, una, es, un, es un enclave al sur de, de la isla de Gran Canaria. En, en Gran Canaria eh, y en todas las islas eh, el proceso ha sido devastador. La portada de mi libro es El Algarrobico, un hotel ilegal que se construye a pie de playa en Carboneras, en la costa almeriense nadie sabe cómo llegó allí se supone que tenía los permisos hasta tal punto nadie sabe cómo llegó allí que 10, casi 17 años después no se consigue derribar hay sentencias, contra senten contra sentencias hay un embrollo jurídico en el que se une la legislación del Estado las de las comunidades autónomas y la de los municipios que hace que sea imposible demoler este hotel. Los, los activistas de Greenpeace lograron blanco sobre negro, eh, levantar esas letras para que quedara muy claro que era un hotel ilegal y que es el, muy significativo de todo lo que ha eh, sido este proceso devastador en, en España. Una mezcla de especulación caótica, de corrupción política y de incultura. Esto se es la arrubicó hace unas semanas, unos amigos míos pasaron por allí y me hicieron esta foto. O sea, sigue así, con las grúas, sin que nadie vaya a demolerlo o no haya avisos de que se vaya a demoler. Otro ejemplo tremendo del franquismo, de ahí viene un poco, es el Hotel media Alicante, eh, que rompe por completo la ciudad de Alicante, de un lado y de otro. Eh, es, eran terrenos... Eh, ganados de manera ilegal y es una construcción eh, ilegal eh, que se viene debatiendo desde hace décadas eh, su posible demolición y no nadie consigue eh, ponerle el cascabel al gato, digamos, ¿no? cuando es claramente un emprendimiento que desde la raíz era ilegal y que directamente destruye lo que es la topografía de la costa eh, de la ciudad de Alicante. Esto es el típico pelotazo de manual del franquismo. Esto es de hace nada. Es una foto hecha con un dron en Begur, en la Costa Brava. Es un sitio precioso. Y lo que viene a representar es que hasta en una, en una región como Cataluña, donde son tan cuidadosos y donde van a hacer este conservatorio del litoral, ...se les cuelan este tipo de proyectos que nadie sabe cómo llegan allí... ...pero que está clarísimo cómo llegan, una vez más, especulación caótica... ...corrupción política e incultura. Esto va desde que escribí el libro, amigos míos que viajan me mandan cosas... ...por ejemplo esta foto de Estepona, ¿no? Una plaza de Estepona, totalmente ilegible en sus componentes... Eh, ...y con ese edificio detrás que están construyendo... Eh, y que rompe la vista al mar de la plaza. ¿no? O sea, esto es de ahora mismo. O sea, la, la conspiración contra los paisajes españoles sigue en activo, digamos. ¿no? Es... Esto es de 2020. En 2020, cuando todo el mundo estaba recluido por la pandemia, eh, en La Tejita, al sur de Tenerife, una empresa gallega... Eh, porque el feísmo gallego de las empresas constructoras gallegas se ha exportado, o sea, muchas empresas gallegas han construido en Canarias. Y una empresa gallega, con todos los permisos seguramente, eh, construyó el esqueleto de este hotel de lujo en la playa de la Tejita, que es un santuario ecológico a, que los ecologistas adoran, porque allí al fondo hay un volcán a pie de playa, que es una rareza geográfica. Cuando los ecologistas vieron que esto se estaba levantando, empezaron a manifestarse, gritaban dinamita para el Hotel de la Tejita, y dos activistas encaramaron a, a la grúa y estuvieron allí 12 días y consiguieron que el Ministerio para la Transición Ecológica paralizara la obra. Ahora está por ver cuánto va a, tardar, a tardarse en demoler este esqueleto. ¿no? El Conservatorio del Litoral. Ojalá esta iniciativa catalana ...que sigue el modelo francés, se extendiera por toda la costa. Ojalá, en una cooperación interadministrativa, las comunidades autónomas, el Estado, los ayuntamientos del litoral... Eh, ...se aplicaran a detener la construcción en toda la costa y a ser posible a empezar a ver los puntos de conflicto... ...y empezar a desmantelar y a reciclar y a salvar lo que se pueda de la costa. Esto yo creo que sería una iniciativa falta, fácil de hacer siguiendo los parámetros de, de Francia y con la iniciativa que ya se está tomando en Cataluña. Hablando un poco de esta, de esta conspiración contra el paisaje, esto es anecdótico, pero lo quería traer aquí porque también es Canarias, es la, las dunas de Maspalomas, que es un, es un sitio maravilloso ecológico y que todos lo, los alrededores se han llenado de, de una especie de, de de Las Vegas, donde hay torres de pisa, donde hay cuadrigas en los edificios, donde hay muchos elementos como del turismo masivo, distorsionadores y de lo que debería ser una industria del turismo un poco más cultural y un poquito más refinada ¿no? Es una foto anecdótica pero la quería traer aquí. Eh, empezamos con otra de las... Eh, de los vicios que asolan, sobre todo a las ciudades, esta especie de, de folclorismo que no tiene ningún valor en las esculturas que ocupan el espacio público. En este caso Oviedo, la regenta, y encima en la plaza de la catedral. Eh, eh, Oviedo se ha preservado bastante bien todo el centro y se ha rehabilitado muy bien, y sin embargo estas esculturas pues, estropean un poco ese... Eh, ese mérito que tiene la ciudad de haber conseguido que el centro se se estructure y se recupere muy dignamente esto es Alicante, otra escultura de estas, esta es otra que han puesto en Alicante hace nada, dedicada a los santos custodios de la Policía Nacional y inaugurada por el actual Ministro del Interior, Grande Marlaska también en Santiago de Compostela llega esta especie de folclorismo escultórico en Ávila, el mayor compositor de la historia de España, Tomás Luis del Vittorio, también es víctima de, de ese folclorismo. En Ávila también, el mobiliario urbano, traigo esta imagen porque los detalles no son los detalles, hacen el producto y hacen la ciudad, ¿no? y de pronto me contaba una persona en Ávila que para regar esta plantita tiene que venir un camión del ayuntamiento por la mañana haciendo ruido y tal y no se sabe muy bien para qué sirve ese elemento del mobiliario urbano. ¿no? Eh, esto es Macael es, eh, en Almería, es un sitio muy famoso por sus canteras de mármol, es un mármol exquisito y de pronto pues le dedican esta cantidad de mármol tremenda a esta escultura del mortero de mata él, que es una escultura que viene a cuento por el tema de las rotondas en España, 80.000 rotondas donde sin un plan de estratégico del Estado para controlar estéticamente esas rotondas pues se producen eh, efectos delirantes en las redes hay un sitio que se llama Planeta Rotonda se puede mirar eh, hay muchísimos ejemplos, este es uno yo lo traigo por esto de que está hecho con un mármol exquisito que me parece como significativo. Aunque es verdad que la palma para mí se la podría llevar esta escultura en Amorelieta, amor que es el, el, la rotonda dedicada a la patata brotada. Es una patata que tiene brotes. Que que la lo del mortero, a lo mejor es un malentendido, le dijeron que lo podían hacer de mortero en vez de de y no, no, no. pues se gastaron todo, todo el bien, no, no, no, no, no. para hacerlo de mortero. Puede ser hasta una... Sí, bueno, es una manera también de, de promocionar el mármol de Macael, que realmente es un, es un material exquisito. O sea, esto es una cosa que es un poco también contribuye al feísmo, es anecdótico, porque lógicamente quitando los colchones se arregla, pero es un poco también ver cómo falla la estructura la estructura que, que, que, que no hace ver a la gente, que tiene que tener cuidado también de cómo se debe a, a aplicar las cosas a, a los detalles de las fincas y tal. Esto lo vemos también mucho en Galicia. Esto es Ávila, pero en Galicia tenemos muchos ejemplos también. Que, los, somieres, pues, los, los somieres. Los somieres. Aquí son colchones, pero los, los somieres son ar arquetípicos ¿no? Estos son, son colchones. Pero que un poco representa también, y esto es muy importante decirlo, la desvalorización de la vida rural. O sea, eh, la, la persona que pone ahí los colchones es que de pronto nadie, no, no tiene elementos como para, para que nadie le asesore o le diga cómo tiene que ponerlo o cómo tiene que hacerlo entonces en el fondo eh, esto, ese sustrato de la desvalorización de la cultura campesina a mí me parece muy importante de, denunciarlo porque esa cultura campesina es absolutamente imprescindible para entender España y una vez más volvemos pues, a, a los itinerarios de la arquitectura popular española con esa riqueza eh, entonces bueno en Madrid vamos a Madrid, a la capital porque la rana de la fortuna, que parece ser que atrae a los jugadores chinos al casino, que por lo visto la rana es un animal que, que atrae al juego, a, a la gente, es favorable, es favorable a la fortuna. La colocaron ahí, y dieron permiso al ayuntamiento y, a, y, y le dijeron no, la regalamos luego al, al ayuntamiento y el ayuntamiento, el ayuntamiento dijo que sí. Increíblemente, ¿no? O sea, el ayuntamiento no tiene filtros, para decir, no, esta escultura estaría muy bien en Faunia o en el parque de atracciones, pero no en el paseo de recoletos de la ciudad, que es un paseo muy importante. Entonces, a, llegamos al modelo neoliberal que se ha aplicado durante décadas en Madrid. Es un modelo desregulado en el que el gobierno eh, no lidera, solo acompaña. Acompaña a la iniciativa privada, pero no, no lidera, no toma posiciones para para decir cómo tiene que configurarse el espacio público y los resultados pues están siendo bastante negativos en la ciudad y por eso me gusta que, traer esta foto como símbolo también de Madrid visto como un gran casino, un gran casino de juego donde lo privado eh, es, eh, triunfa sobre lo público. El caso más flagrante sería cómo de pronto se vaciaron y se ahuecaron los bancos más importantes de la ciudad. Eh, que ya ningún alumno de, una, de ningún colegio podrá saber cómo era la arquitectura bancaria de finales del siglo XIX en Madrid porque se vaciaron seis edificios para poner ahí apartamentos de superlujo para los supermillonarios del mundo entre ellos el otro día descubrieron que un abogado de Peña Nieto eh, es dueño de uno de esos... Eh, eh, ...apartamentos supermillonarios Peña Nieto, el expresidente de México... ...perseguido por la justicia, por problemas de corrupción y... ...digamos que es alfombra roja para los supermillonarios del mundo... ...uno de los elementos eh, que configuran ahora mismo el desarrollo de Madrid. Es una revista alemana muy importante que denunciaba... ...no a la destrucción del Colegio Alemán de Madrid... ...un edificio del movimiento moderno muy importante que los promotores en agosto, en lo que se llama la agosticidad, eh, se apresuraron a demoler. Cuando la gente está de vacaciones, ellos actúan y demuelen edificios tan importantes como este. Afortunadamente, una jueza, una vez más la mirada femenina, paralizó la demolición y se pudo salvar en parte el, el Colegio Alemán de Madrid. Otro ejemplo en Madrid, estas, estos hexágonos tan bonitos de un edificio muy interesante que había en el centro de la ciudad y que fueron derribados y arrojados a un vertedero para construir un edificio de Norman Foster supuestamente sostenible, que es este. Muy sostenible no debe ser cuando en vez de reciclar los hexágonos, los tiraron al vertedero. De ahí el, un arquitecto con sus alumnos de la escuela de Toledo, Juan Mera, acudió con un camión y recuperó siete y uno de ellos lo expusieron en la Feria de Arte de Madrid, Arco, para denunciar cómo se malbarata el patrimonio eh, de los ciudadanos sin que haya un pensamiento, sin que los arquitectos estén dominando el proceso, puesto que o han sido expulsados o se han autoexcluido o una mezcla de las dos cosas. En Benidor, eh, que se había respetado bastante, los rascacielos respetaban bastante los principios del movimiento moderno y sin embargo, el año pasado se inauguró este edificio Kitsch sin que una vez más no hubiera los suficientes filtros como para detener estas dos torres de 200 metros totalmente invasivas que además tienen esa especie de diamante en el medio que convierte a Benidorm en una especie de Las Vegas cuando ya digo, era un enclave donde se había respetado bastante las premisas del movimiento moderno en esos rascacielos en hileras que dejan vistas al mar y que digamos que había habido una planificación o que venidor de Chiripa o no salió bien. ¿no? En este caso se, se explotea un poco esta dinámica. También ocurre en sitios como Barcelona donde tanto se ha cuidado la arquitectura. ¿no? Ricardo Bofil crea este, este hotel eh, con una fachada acristalada muy poco interesante y un rascacielos que tampoco tiene la ligereza que debería, aunque imite a una vela. Esto es Sevilla. Había un pacto no escrito entre caballeros de que en Sevilla no podía ningún edificio tener una altura superior a la torre de la Giralda y sin embargo eh, todas las fuerzas políticas acordaron y fueron cómplices en la construcción de este rascacielos absolutamente invasivo de César Pelli que entra en conflicto con, con con los edificios históricos de Sevilla como la Torre del Oro esto es el Guggenheim, esa silueta extraordinaria y esta es la Torre Iberdrola que se construyó con esta empresa que tenía en Bilbao un montón de edificios industriales que hubiera podido recuperar para hacer un, un, algo emblemático de, de la construcción de la ciudad rehabilitando el patrimonio industrial de la ría. No se hizo y se prefirió construir esa torre absolutamente invasiva que tampoco aporta demasiado, además de Sartegui, un arquitecto estándar que no es especialmente relevante. En Bilbao eh, se han destruido muchos elementos, este edificio tan bonito eh, dice nueva construcción ahí, se derribó con el acuerdo de la comisión del patrimonio del ayuntamiento de Bilbao en manos del Partido Nacionalista Vasco a veces estas comisiones de los ayuntamientos que se supone que deberían tutelar y velar eh, por la, el mantenimiento de la ciudad y de sus elementos arquitectónicos es, especiales no funcionan y son una vez más cómplices de esta conspiración en el que los intereses de los promotores conchabados por eh, con los políticos que triunfan sobre el bien público y la configuración del espacio público. Derriban ese edificio para construir esto, que no aporta absolutamente nada. Esta es una fábrica muy importante que llegó a tener 5.200 empleados en la ría de Bilbao y que también fue destruida de la noche a la mañana sin que nadie se plantease qué hacer con ese elemento arquitectónico que reivindicaba la memoria histórica de la ría industrial y obrera y eran unos espacios gigantescos que se hubieran podido recuperar para otros usos pero a nadie le importó y esto ha sido una, algo que se ha repetido mucho en la ría de Bilbao. Esto que parece la playa de la Concha no es la playa de la Concha, es el eco Está en Huelva, eh, pero la barandilla de la playa de la Concha está ahí. En, el ayuntamiento decidió que, que estaba en muy mal estado la, la barandilla de San Sebastián y, y en vez de restaurarla por tramos la quitó prácticamente entera. Les queda ahora un tramo por quitar. Y ofreció esto a Lepe, 100 metros, y los de Lepe pues, dijeron bienvenida a la barandilla de la playa de la Concha. De la Concha. Que luce impecable en Lepe, o sea que en tan mal estado no estaba en San Sebastián. Con lo cual, una vez más nos hace preguntarnos qué pasa, qué pasa allí. O sea, por qué no se restaura la barandilla y se quita entera, ¿no? Qué intereses puede haber detrás. Eh, ahora mismo, si los donostiadas quieren ver un tramo original de más de 100 años de la barandilla de la playa de la, costa, de la Concha, tienen que ir a Lepe. En San Sebastián se han destruido edificios como este de de Javier Carvajal, eh, Villa Sobrino, aquí tenemos el momento de la destrucción, Villa Chomín, también destruido, otra villa, eh, se han destruido en San Sebastián más de 450 villas marineras, eh, todo eh, por los intereses eh, para construir viviendas de lujo. El otro día que estuve en San Sebastián presentando el libro me llevaban y me señalaban a la playa de la concha me decían, fíjate que esa parte de la playa de la Concha que era villas y verde, se está perdiendo el verde. Está desapareciendo el verde de ese monumento natural, es un monumento natural. Y afortunadamente hay una asociación llamada Áncora que son muy activistas y que están dando la batalla al respecto y están haciendo muchas cosas. Este es un edificio muy bonito del siglo XIX de finales que había en San Sebastián y que fue derribado para construir esta especie de monstruo que parece como, como el hogar de, de Darth Vader, ¿no? el de la Guerra de las Galaxias, pero un hogar bastante hortera. ¿no? La complejidad del tema también nos habla de cómo de pronto las fachadas ventiladas, que es un reto que ahora mismo hay para, por el cambio climático, hacen que la ciudad pueda convertirse en una especie de alicatado continuo, entonces, una vez más, los arquitectos tienen que estar al mando y no pueden estar expulsados del, del debate porque se plantean debates tan complejos como este, ¿no? ¿Qué hacer con, con las fachadas para lograr la eficacia energética? ¿Y qué revestimientos se tienen que conseguir para que la ciudad no se uniformice ni se homogénea? ¿no? Terminamos con San Sebastián, destruyeron un cinematógrafo por dentro, la fachada queda en el exterior, Destruyeron un cine de más de 100 años. Es una rareza en toda Europa y nadie se puso de acuerdo para conservarlo. En una ciudad que tiene un festival internacional de cine. A lo que vamos, la conspiración es tan enorme, los poderes son tan grandes y la incultura tan profunda que a veces da la impresión de que no hay nada que hacer. Esto es Gijón, como veis, las casas antiguas eh, malbaratadas y los edificios monstruosos eh, como telón de fondo. Esto vale para la ciudad, vale para todo. Los detalles no son los detalles, hacen el producto. Es una frase de Rey y Charles Sims que a mí me encanta. En Noviedo, este maravilloso monumento pre-románico, de pronto hay una cochera al lado, que el dueño de la cochera pone una, unas tejas que parecen de plástico y nadie cae en la cuenta de que a lo mejor tendría que haberse buscado unas... Tejas más acordes eh, con, el, con la, la, la sublime calidad de ese monumento prerrománico. En Francia, eh, el cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado posiblemente hubiera comprado esa cochera para derribarla. Y en cualquier caso, si no, hubiera, hubiera aconsejado y asesorado al dueño de la cochera en la intervención sobre las tejas. Es, un poco es ir al detalle, o sea. Aquí vemos el detalle de esas tejas y al fondo el monstruo de Santiago Calatrava, un Palacio de Congresos que costó 360 millones de euros y que hace unos meses se subastó y nadie pujó porque solo renovarlo para ponerlo en marcha de nuevo hubiera costado 12 millones de euros y nadie quiso. O sea, es un desastre en toda la regla que costó 360 millones de euros. Con ese dinero se hubieran podido hacer 40 albergues se hubieran podido recuperar eh, 40 o 50 pueblos de España para dejarlos impecables. Esto es un palacio que hay en Balsaín, un palacio de los Austrias, también es un ejemplo de cómo se tiene tan poco en cuenta la memoria histórica de los españoles. Esto es León, eh, es un palacio medieval que hay en el patio de un colegio de monjas. Nadie sabe cómo llegó allí, es el típico pelotazo de de los 70, en las postrimerías del franquismo, y, y viene también un poco a, a explicar esto que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? como los poderes de lo privado, en este caso una organización religiosa, consiguen a, a 100 metros de la Catedral de León, hacer que este monumento nacional, porque es monumento nacional, no se pueda visitar, es el único monumento nacional que no se puede visitar en España, porque, porque es el patio de un colegio de Moncas. Estos potes es uno de los pueblos más bonitos de España, y como veis, de bonito tiene poco, porque los especuladores eh, se han empeñado y lo han logrado en eh, desmalbaratar de, de, de el casco histórico, poner mansardas, eh, poner elementos que no tienen nada que ver con la arquitectura montañesa, y aún así, eh, en ese club ha sido admitido este pueblo. En este pueblo, durante décadas, ha gobernado con mayoría absoluta el Partido Popular. Y hay un, un concejal de la oposición que siempre denunciaba que se estaba malbaratando el caso histórico de Potes. Cuanto más lo decía, menos votos sacaba su partido. O sea, aquí también, una vez, una vez más, se puede hablar de la confabulación, en este caso, de los votantes en la destrucción y el malbaratamiento de un pueblo montañero que tenía una, un casco histórico muy, muy bonito y muy relevante. Esto era Mojaca, eh, décadas atrás. Es una maravilla de arquitectura popular, de cómo se incrusta ese caserío bereber en el cerro y en lo que se ha convertido ahora mismo ya en apartamentos, eh, bloques, eh, elementos marbellensis, lo que se llamaría el marbellensis, que son esos arcos que aparecen por ahí. Digamos que hay una descompensación total de los estilos y se pierde también esas, esas cualidades topográficas del cerro. Veamos cómo era y cómo es. Y una vez más se echan en falta los planificadores, los pensadores, que hubieran tenido que afrontar eh, un enclave tan privilegiado para que no se estropease. ¿no? esta es una casa de veraneo de Miguel Fisac en Mazarrón y en un momento determinado se vende la casa y los nuevos dueños se encargan a unos arquitectos eh, que les arreglen la casa porque no, no, la quieren meter el confort moderno y eso no vale ¿no? y entonces aquí traigo una frase que es eh, literaria de Germán Melville, Bill Bartleby, el escribiente preferiría no hacerlo los arquitectos a los que se les encargó ese proyecto hubieran debido pronunciar esa clase simplemente, preferirían hacerlo, es un poco lo que hablaba Luis del juramento de Vitruvio ¿no? De, de pero no lo hicieron y el resultado es esto y esto por el otro lado entonces bueno pues veamos eh, en el recuerdo esta, esta, esta, esta cajonera porque los vecinos bautizaron esta casa como la cajonera, son cuatro cajas que descienden en el cerro. ¿no? Esto sería un poco para representar el feísmo gallego, es un tema inabarcable, que vosotros sabréis mucho más que yo de él, pero yo he querido traer esta placita en Ourense, es una placita muy bonita con una ermita plateresca, la plaza de San Cosme y San Damián, que se ve aplastada, por esa mole de viviendas ¿no? esto es el parador de Mugía, que no sé si habéis estado eh, el arquitecto Alfonso Penela ganó el concurso pero no le dejaron dirigir la obra y empezaron a aparecer elementos extraños en el proyecto que no son responsabilidad de él sino de, a, de, de alguna mano que llegó por allí y de pronto pues, crean estas claraboyas que parecen tumbas esto es el interior del parador, que tampoco está a la altura en lo que es el interiorismo y el diseño interior, en lo que se espera de una cadena estatal tan refinada como debería ser la cadena de paradores, cuyos presidentes, dicho sea de paso, durante toda la etapa democrática, cada vez que llega un presidente nuevo, pone a un amigo o político de su partido como presidente de paradores, una empresa que debería estar... Comandada por un arquitecto o por un profesional porque es un tema muy delicado y es una cadena que representa muy bien lo que debe ser la marca España pero no hemos tenido suerte en España de que los presidentes del gobierno hayan tenido sensibilidad por lo que los franceses llaman la ciencia del fenómeno urbano una ciencia que según el filósofo febre eh, asombra por su complejidad y por su enormidad y que es absolutamente determinante de la contemporaneidad. En Francia, todos los presidentes, hasta Sarkozy, han tenido mucha sensibilidad con el tema de la, del desarrollo de las ciudades y de la configuración del espacio público como reflejo de la identidad nacional. Otra de las, eh, de las cosas que asolan las ciudades españolas, el cierre de las... Eh, de las eh, tiendas muy antiguas, en este caso una tienda en Barcelona de 200 años, que fue cerrada en París. El ayuntamiento ya compra estas tiendas para que no se pierda eh, su carácter y su inmaterialidad, digamos, su atmósfera inmaterial. En Barcelona ya se están protegiendo, en Madrid no tanto. Y ahora ya pasamos a, y esto voy a ir muy rápido, como no quiero que esto sea solo una España fea, también decir, España es un país con tanta tradición que también tiene elementos eh, maravillosos. En este caso, César manrique es un personaje fundamental en el libro, porque en un momento determinado se da cuenta de que su legado en Lanzarote se empezaba a perder, porque empezaban a surgir hoteles ilegales, emprendimientos turísticos de, la, de baja estofa, todo en contra de lo que él había luchado para mantener la arquitectura en Y él agarra un megáfono y se convierte en un activista. Y le condensa con una contundencia inusual eh, todo esto que estamos hablando en una frase memorable. Menuda herencia para las generaciones futuras con esta panda de lujos. Hay un, hay un, hay un, un refrán, masái que es muy bonito y que viene a decir esto de otra manera y dice que nosotros no heredamos el territorio de nuestros antepasados sino que lo tomamos prestado de nuestros descendientes esto que hablábamos antes con Car sobre Carlota eh, en Viena una exposición, en Viena son muy activos con el tema de las mujeres esto significa las mujeres construyen es una exposición que hicieron allí pero eh, hay un barrio en Viena que está construido por las mujeres, hay un barrio que tiene nombre de mujeres, digamos que ellos son muy sensibles ante la mirada y las aportaciones eh, femeninas en la configuración del espacio público. Nos vamos a Menorca, ahora empezamos la parte buena, el camino de caballos. Yaume eh, Matas, el ministro de Medio Ambiente del PP, proponía cementificar, hacer paseos marítimos y los menorquines dijeron no, vamos a respetar el camino de caballos que circunvalaba la isla y la convertía en, como veis, en un, en un sendero eh, que los autoprotegía en su circularidad. ¿no? Y eso ha llevado a que los paisajes de Menorca ahora mismo, eh, naturales, hayan sido respetados como en casi ningún lugar de la costa española. ¿no? Venimos a Binlo. Esto será así eran las casas de de Carlota cuando se enfrentó a este proyecto y fue visionaria y, y lo vio y tuvo esa, esa, esa capacidad de, de ver lo que se podía hacer y esto es como quedó después de su intervención antes y después como veis luego por los alrededores también las demás casas han ido mejorando ahora esta parte de delante está pintada está... pero bueno se puede entender muy bien la calidad y el refinamiento de este proyecto de, de Carlota, por el cual, una vez más, yo lo felicito con todo entusiasmo. ¿no? Eh, nos vamos a Barcelona, también cosas buenas. Hay mucha gente que puede criticar este proyecto eh, de Fermín Vázquez, pero bueno, es un mercado de pulgas donde él hace una, esta especie de. Que capota, que se refleja eh, las personas que vendían sus objetos en la calle no sabe, están protegidos, en fin, a mí me parece interesante, aunque ya digo que hay gente en Barcelona que critica este proyecto Este, sin embargo, yo creo que suscita una unanimidad, es la Sala Beckett de Prats y Flores eh, Es un edificio eh, que existía y que fue reconvertido en un teatro eh, recuperando los elementos construidos y no demoviendo prácticamente nada, sino reacondicionando en esta cosa tan contemporánea de la que hemos hablado en esta presentación. Como veis, eh, es muy bonito, es muy, tiene un ambiente increíble, la señalética funciona extraordinariamente bien. Este es el interior del teatro, con Beckett, esta es la famosa frase de Samuel Beckett que todos nos podríamos aplicar, lo intentaste, fracasaste, no importa, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. El tema del reto del cambio climático eh, en Pamplona, el arquitecto Iñaki Alday y su colaboradora Margarita Joder eh, recuperan el meandro del río Arga, cuando se inunda el meandro está ocupado por el agua, pero cuando no eh, hay huertos, hay parque, los ciudadanos eh, se hacen con el meandro y se lo apropian y una vez más hay un pensador de la ciudad detrás que ha hecho esta, este proyecto tan, tan bonito antes he hablado mal de Bilbao, también me gustaría hablar bien eh, la señalética que es tan importante en las ciudades este evento tan bonito para decir dónde está el metro de Aicher, un tipógrafo y diseñador magnífico también eh, en el País Vasco, en San Sebastián, eh, he, he dicho cosas negativas de San Sebastián, pero también quería traer el Cursal como uno de los elementos que más ha ayudado a, la, a que la configuración del espacio público en la ciudad eh, gane muchísimo. Eh, es un edificio de Rafael Moneo impresionante. Santiago de Compostela, eh, como la actuación de Gerardo Estevez como alcalde. Convirtió a Santiago en una ciudad que, que parece cualquier ciudad de europea, con los detalles, el cuidado, eh, la mano del arquitecto y, de la, y, de la, y del político que controla los procesos y que sabe manejarlos y darle también el poder a los, a los pensadores de la ciudad. Y también creando eh, elementos nuevos en la ciudad, como este edificio de Álvaro Siza que alberga el Museo de Arte Contemporáneo. Este el Parque de San Domingos de Bodaval, de Bodaval que también es un, una intervención magnífica. Esa cosa maravillosa de Santiago, que lo monumental y la huerta están pegados. Es esa cosa más, más fantástica de Galicia que, que ojalá se, se hubiera fomentado más y se fomente en el futuro esta obra de Víctor López Cotelo que somos Luis y yo grandes admiradores de él y que en Santiago de Compostela tiene algunas de sus obras maestras y también y que convierten esta ruta arquitectónica en una de las más interesantes yo creo que de España otra obra de Víctor López Cotelo en Santiago de Compostela en Barcelona, Las uterillas eh, traigo esta imagen porque de pronto Barcelona es una ciudad en la que funciona como laboratorio urbanístico y en este caso las uterillas, eh, no sé si sabéis lo que son, es como que se unen las manzanas para despejarlas por dentro y trasladar el tráfico a los bordes y, y crear espacios para la ciudadanía en el interior. Es muy discutida esta, esta, estas medidas, muy polémicas, pero muy muy interesante y lo que me interesa destacar es que la universidad, los alumnos de la universidad están, han estado implicados desde el principio en este eh, emprendimiento urbano ¿no? encabezado por Salvador Rueda una cosa muy interesante en Barcelona es que los arquitectos han estado al frente de los jardines han sido diseñadores de los jardines de la ciudad eh, desde hace décadas esto era el Tudorí, el Rubio y Tudorí, el Montjuic, un parque precioso y esta tradición llega hasta ahora. Eh, hace, pocos, hace pocos años se inauguró un parque también diseñado con corana Planas, una arquitecta muy joven. Eh, en Valencia, de pronto, el cauce de del Turia eh, se recupera y es un éxito radical. Aquí iban a meter una autovía. Eh, es lo que, era, lo que iba a ser en un principio. Y el activismo de los ciudadanos... Eh, Hizo que, que se recupera, recuperara como, como parque, como bosque urbano. ¿no? Y es uno de los grandes éxitos de la ciudad de Valencia en, en las últimas décadas. En Madrid-Río, tampoco quería hablar solo mal de, de la ciudad, eh, aunque se puede poner en cuestión el tema de que se soterró la, la M30, la autovía de circunvalación dando preeminencia al coche, que, lo cual es una cosa que es muy discutible, ¿no? Pero en cualquier caso, lo interesante del proyecto es que la parte de, de superficie eh, se convierte en un gran parque lineal eh, que estuvo liderada su, la intervención por equipos de arquitectos de, de muy alta calidad, ¿no? Y el resultado pues es magnífico, o sea, si vais a Madrid y, y recorréis Madrid-Río, es impresionante lo que se ha hecho se ha renaturalizado el Manzanares ahora mismo hay como 100 especies de aves que acuden al río Manzanares que era un río totalmente contaminado hace no tanto tiempo entonces es un proyecto muy interesante el matadero la señalética de matadero de Oscar Mariné una vez más los detalles no son los detalles hacen el producto los escarabox de Andrés Jaque una intervención en defensa también de, de, de los retos eh, que, que, que están ahí del cambio climático, o sea, una manera de aproximarse a ellos y tratar de solucionarse, solucionarnos con esta especie de grandes parasoles. En el Matadero también esta intervención en la Cineteca de Churtichaga y de la Cuadra Salcedo, del equipo de arquitectos, magnífico. La Cañada Real, un, un proyecto interesantísimo de Santiago Cirujeda, que con voluntarios autoensamblan y construyen este edificio para la gente. La Cañada Real es un, es un barrio muy, muy desfavorecido y, y este proyecto de, de Santiago Cirujeda es un centro social eh, con biblioteca donde la gente puede estar. Eh, con calefacción y puede leer y puede hacer reuniones y hacer asambleas. Me parece un proyecto muy interesante, de los más interesantes que se han hecho en Madrid en los últimos años. Esto lo traigo pues, por la, la obsesión que yo tengo con el tema de las terrazas. Es un edificio histórico en el que no se han cerrado las terrazas, afortunadamente. y Ahora mismo el reto de las ciudades de renaturalizarse pues tienen en la terraza como unos espacios prototípicos para colocar plantas y, y ojalá la gente empiece a desterrar las terrazas, a quitar los cerramientos que tantas veces son tan, tan poco agraciados, digamos. ¿no? Y este es un proyecto en la Vera, Marina Fernández Ramos, una vez más una mujer arquitecta, con su visión al mismo tiempo detallista y holística. Esto es para que en verano... Eh, las calles tengan estos parasoles que dan sombra y está hecho con ganchillo, con plástico reciclado en el que Marina involucra al colectivo de mujeres del pueblo con lo cual las mujeres se relacionan en un mundo rural donde se tiende cada vez más a la dispersión porque hay muy poca gente que vive allí las mujeres se relacionan con un fin práctico que es dar sombra y utilizando un material reciclado y al mismo tiempo eh, creando comunidad y recuperando la memoria colectiva porque utilizan patterns, patrones de los, eh, de los trajes regionales, de las eh, alfombras, de las toquillas, de los elementos de los trajes regionales de la zona. Es un proyecto la verdad es que impresionante y que han hecho un libro y el título es muy bonito que se llama Tejiendo la Calle y es muy bonito porque creo que ese, esto que estamos hablando de los detalles, de recuperar eh, lo que ha hecho Carlota en Rindlo eh, lo que está haciendo Itzía González Mirós en Barcelona, lo que está haciendo Marina Fernández Ramos, es en el fondo tejiendo la calle están tejiendo el espacio público con esa mirada femenina basada en los detalles eh, termino ya, el tema de los jardines eh, en España los jardines ha sido desastroso el, el descuido que se ha tenido con ellos en este caso traigo aquí un jardín privado en Ávila que el dueño es un jardín de Intuicen, histórico que el dueño contra viento y marea sin apone, apenas apoyo ha conseguido preservarlo veis que el diseño geométrico con ese estanque es muy bonito otra imagen de este jardín en Ávila pegado a la muralla este es otro jardín de Leandro Silva esto está en Segovia Leandro Silva era discípulo de Burle Marx, el gran eh, paisajista del movimiento moderno y arquitecto brasileño y, y creó su paraíso en, en, allí en Segovia y él dándose cuenta, era un paisajista uruguayo, dándose cuenta que en España no se valoraba mucho los jardines, ya hizo un jardín que más o menos se retroalimentaba. No era muy complicado para que las especies cre crecieran solas. Y ha conseguido mantenerse muy bien gracias a que su viuda, que se llama Julia Casaravilla, una vez más la mirada femenina, la militancia y el activismo de una mujer, eh, ha mantenido la memoria de Leandro Silva y, y ha conseguido, contra viento y marea, sin que nadie le prestara casi ningún apoyo, mantener este jardín de Leandro Silva. Si vais a Segovia, por favor, visitadlo, es muy barato entrar. Yo creo que cobran 2,50 o 3 euros por entrar y, y realmente merece la pena. Y termino ya, esto es Vejer de la Frontera y el resumen de todo esto que, que, de lo que hemos estado hablando es que cuando desde el poder y, del, y desde lo interadministrativo se toman las riendas y los pensadores de la ciudad eh, actúan, eh, se, se consiguen cosas como Vejer de la Frontera, que es un pueblo que se ha mantenido muy bien porque un alcalde que, es, que, es fa, que era farmacéutico, un alcalde de la UCD de la Unión de Centro Democrático que además estuvo como 15 años eh, en el Ayuntamiento eh, se aficionó al tema del patrimonio y empezó a estudiarlo y, y todo el tema de la arquitectura benevel le encantaba y empezó a poner normas en el pueblo para que la gente las aplicara empezando por el ayuntamiento, por los arquitectos municipales, por los dueños de las tiendas, para convencer a los vecinos de que mantener el caserío tal como es, estaba dentro de la memoria histórica de Bejer, era la mejor manera de, de defender al pueblo ¿no? y se ha conseguido sobre todo en la parte esta central se ha conseguido muy bien con la particularidad de que sus sucesores eh, teniendo en cuenta el modelo que inició este, este farmacéutico de la Unión de Centro Democrático, continuaron su legado. Y en Vejera de la Frontera ha habido un alcalde del Partido Popular, un alcalde del Partido Socialista y un alcalde del Partido Andalucista. Y todos ellos han respetado el legado de este personaje de la UCD. A lo que voy, el patrimonio, la configuración del espacio urbano necesita de grandes consensos necesita de pactos necesita de una visión a largo plazo y en este sentido dejar de la frontera yo creo que puede servir de resumen a lo que estamos hablando en Holanda, eh, termino ya eh, tienen este sistema de polders que son los grandes diques que desde la época medieval contienen eh, para ganar terreno contienen el agua. Entonces, si los holandeses no tuvieran una política a largo plazo, a muy largo plazo de consensos, el país se les inundaría. España, como no ha tenido esos consensos, se ha visto inundada por la fealdad. Y ojalá desde la política se revierta este proceso. Gracias.